you want to? Yeah. Hola a todos, bienvenidos a todos, Junio and Hello, everybody. Welcome, Junio and We have our beautiful translator, uh, Teresa, oh. <laughs> all the way in Spain and I am in Mexico today. <laughs> <laughs> yeah, you have to translate that. You are my beautiful translator. <laughs> <laughs> Voy a silenciar los micros. ¿eh? Ok, sí, vale. Uh -huh. y, y luego tienes que abrir. Eh... El mío, vale, sí, sí. Sí, vale. Un segundito. Poneme... Oh. Um, las hemos extrañado, los hemos extrañado a todos sí. en estos días. We have missed you a lot. Uh, y en esta nueva serie que vamos a hacer. Vamos a procurar fortalecernos eh, continuamente cada semana. And in this new series, and we are going to start today, we are going to try to get stronger and stronger every week. Eh, pero mm, es muy importante que eh, continúen su práctica diaria. But it is, it is very important that you practice every day. Eh, Hemos puesto los vídeos accesibles en YouTube para que puedan practicar todos los días. And because of this, we have put all the videos in YouTube so you can practice every day. Nuestra querida y preciosa An Yue nos va a poner ahora el link en el chat para que tengan el link de los vídeos. And now our beautiful An Yue is going to put the link in the chat so you can have easy access to these videos y, eh, puedan so that you can use them in your daily practice and when we meet here on Tuesdays um, evening we can continue practicing together. <coughs> Y hoy vamos a fortalecer un aspecto, quizás de los aspectos más importantes de nuestra práctica, que es la confianza. Y hoy vamos a hacer nuestra consciousness stronger. Uh, perhaps we could say that our consciousness is the most important thing of our practice. La, la confianza. Vamos a, a confiar. Vamos a practicar, a fortalecer nuestra confianza. We are going to trust that we are going to make our consciousness stronger. Y vamos a poner todo nuestro corazón en transformar aquello que creemos. And we're going to, uh, from the very bottom of our heart, we're going to trust in what we believe. Eh, todos somos muy poderosos tú eres poderosa y yo soy poderosa y todos nosotros somos poderosos los caballeros que nos acompañan también aquí son muy poderosos todos somos muy poderosos we are all very powerful you are very powerful i am very powerful all of us are very powerful uh, the um, the men that are accompanying us tonight are also very powerful. Y nuestro poder reside en nuestra conciencia pura. And our power relies on our pure consciousness. Pero muchas veces usamos nuestro poder, nuestro gran poder in en, en fortalecer nuestros miedos y no nuestro gran poder. But many times we what we do is to make uh, to use our power to make our fears stronger and not our really great power y hoy vamos a redirigir ese poder porque el poder sigue estando ahí hacia donde quiera que lo dirijamos hoy lo único que vamos a hacer es redirigirlo el poder siempre está ahí pero hoy lo vamos a redirigir hacia nuestra propia sanación And today we are going to redirect our power and we're going to redirect our power to what really can bring us healing. So now we're going to start and we're going to organize our consciousness field. Vamos a mirar directamente al frente. We're going to look, we look straight forward. Nos enfocamos en un punto pequeño y vacío delante de nosotros. Y hacemos conciencia del infinito que se esparce y se expande a través de ese punto. Y nos convirtimos en un mundo del infinito que se expande y se expande a través de ese punto. Point. Piensa infinitamente lejos. Think infinitely far away. The farthest, lo más lejos que puedas pensar. And go to the farthest that you can ever imagine. Desde esa lejanía. Trae el chi más puro del universo al centro de la cabeza. And from that very far distance, bring into the center of your head the purest chi from the universe. Y despacio cerramos los ojos. And very slowly, we close our eyes. Mantenemos toda la atención en el centro de la cabeza, infinitamente profundo. Y en el centro de la cabeza, observando el centro de la cabeza, nos preguntamos quién observa el centro de la cabeza and from the very center the very core of our head we ask ourselves who is watching the center of the head ask this question to yourself honestly who is observing Y si tu respuesta es yo, ¿quién soy yo? And if your answer is right, who am I? ¿De qué estoy hecho? ¿What am I made of? ¿Cuál es mi naturaleza? What is my nature? What is es my essence? What is my essence? Y observe how the answer to that question is the infinite being that. You are. y ese ser infinito lo puede ver todo tal cual es, and this infinite being can see everything as it is observa el cuerpo y observa esa independencia relativa entre tu ser infinito y tu cuerpo observe your body and observe the relative independence between your body and your infinite being tu hermoso cuerpo no es tu ser infinito your beautiful body is not your infinite being Tu ser infinito habita tu cuerpo. Tu ser infinito lives, dwells, en tu cuerpo. Y dirige a tu cuerpo de forma muy sabia. Y maneja tu cuerpo en una very clever, inteligente, en in una a muy wise way. manera Y el cuerpo sabe quién es el gran maestro. And the body knows who is the great master. Tu ser infinito es el gran maestro. puede observar el cuerpo en ese estado que realmente es vacío pero no vacío. Y tu infinite being is the great master who can see your body and that and can see that your body is empty and not empty to ser infinito el cuerpo transparente ligero your infinite being observes the body which is transparent Infinite. pero sobre todo tu ser infinito observa que tu cuerpo está en constante transformación uh, above all your infinite being can observe yeah, that your body is constantly transforming itself Date cuenta de que tu cuerpo ya no es el mismo que hace cinco minutos cuando iniciamos esta sesión. Realize how your body is not the same one that you had when we began this session five minutes ago. Ni siquiera es igual como cuando empecé a decir la primera palabra de este enunciado. And it is even different from the one that you had when we started this very sentence. Cada instante, tu cuerpo de chi se está transformando. Your chi body is transforming at every instant, at every moment. Y tu ser infinito tiene el poder absoluto de transformar tu cuerpo de chi hacia su mejor estado And your infinite being has the absolute power to transform your chi body. Observa tu cuerpo de chi. Observe your chi body. Observa tu ser infinito. Observe your infinite being. Tu ser infinito observa a todos los seres infinitos que estamos reunidos aquí. And your infinite being is observing all the infinite beings. That are gathered here in this session. Observe la que es cada ser infinito que está reunido aquí. And observe the magnificence of each infinite being that is here at this moment. Y observe como todos estamos conectados and observe how we are all connected abre tu corazón open your heart a esta gran conexión que hacemos todos juntos to this big consciousness that we are building together y desde tu ser infinito, observa todos los seres infinitos que han existido a lo largo de la historia y desde tu ser infinito observa todos los seres infinitos que han existido desde el beginning del tiempo y observa muy especialmente a esos seres iluminados que hemos tenido en nuestra especie humana. Y especialmente observe a ha, esos seres infinitos que hemos tenido en la historia de la humanidad con una gran consciousness todos estos seres iluminados nos conectamos con ellos en el mismo nivel. All these illuminated beings, we connect with them at the same level. Conectamos muy especialmente con nuestro querido Maestro Pang. And we especially connect with our dearest Master Pang. Todos estos seres iluminados tienen un factor común, que es el amor universal. And all these special illuminated beings have a common factor, which is universal love. Ese amor universal. Es el que nos envuelve absolutamente a todos, en todo instante, en todo espacio, en todo tiempo. Y este universal amor universal surround, surrounds nos at nos all nos time, nos all nos space. Abre rodea, nos a este rodea, incondicional, universal. Open your heart to this universal unconditional love. Este amor es incondicional porque precisamente no tiene condiciones. And we call this love unconditional because it knows no condition. Abre tu corazón y siente como todos te amamos sin condiciones open your heart and see how we all love you unconditionally y este amor es universal porque es infinito and this love is universal because it is infinite abre tu corazón a este amor infinito open your heart this infinite love observa todo este campo de conciencia con este amor infinito este amor sin condiciones observe this consciousness filled with this unconditional love y traelo Profundamente al interior de tu cabeza y de tu cuello. And bring it inside your head, inside your neck very deeply. Penetra toda tu cabeza, todo tu cuello. And it penetrates, goes through your head, it goes through your neck. Siente el interior de tu cabeza y tu cuello. Feel inside your head. Feel inside your neck. Siente como toda tu cabeza y tu cuello se están llenando de amor sin condiciones, de amor infinito. And feel how inside your head and inside your neck are being filled with unconditional love, with love without limitations, de nuevo con este gran campo de infinito, sin and connect again with this great consciousness field that has no conditions, that has no limits. Y traelo profundamente al interior de tu pecho y de tu espalda alta. and bring it deeply inside your chest, inside your upper back. Penetrando, going through it, traspasando, penetrating. Siente esa penetración de este amor incondicional. And feel how this unconditional love is going through you. Conecta de nuevo con este gran campo de conciencia. Siente ese amor tan grande de todos. Estos seres iluminados y tráelo profundamente al interior de tus hombros, tus brazos y tus manos. Y connect again with all this unconditional love of all these illuminated people and bring it inside your shoulders, your arms, your elbows. Penetrando. Going through traspasando, penetrating, siente la conciencia habitando tus brazos. Feel how consciousness is dwelling, living in your arms. Y no es solo tu conciencia, es la conciencia de todos. And it is not just your consciousness. It's everybody's consciousness. Connect profundamente de nuevo con este campo de en ese de amor infinito y sin Connect again very deeply with this field of unconditional love, with this field of consciousness of unconditional love. Y tráelo profundamente a tu abdomen y tu espalda baja. And bring it deeply into your abdomen and lower back. Penetrando. Penetrating. penetrating traspasando. Going through. Habitando. Dwelling. abdomen y tu espalda abajo están llenos de conciencia. Your abdomen and your lower back are full of consciousness. Conecta de nuevo profundamente con todo este campo de conciencia amoroso, hermoso, que no tiene condiciones. Can you repeat, please? Conecta de nuevo con todo este gran campo de conciencia hermoso que no tiene condiciones y que es muy and, amoroso. And connect again with all this big consciousness field, full of unconditional love that knows no condition. Y tráelo profundamente al interior de tus caderas, tus piernas y tus pies. And bring it deeply inside your hips, feet, legs. Penetrando. Penetrating. Traspasando. Going through. Habitando. Dwelling it. Observe todo tu cuerpo. Lleno de campo de conciencia. Observe how your body is full of the consciousness field. Observa como todos estamos en tu interior expresando el máximo nivel de amor. Observe how all of us are inside you expressing the highest level, the highest expression of love. And observe how your body is not the same one as the one we had when we started this session. Y no es el mismo porque ahora está habitado de conciencia pura. Y es not the same one because now it is dwelt, it is inhabited by pure consciousness. Y esta conciencia pura, de forma natural, atrae al chi de la creación. Y esta pure consciousness attracts the Chi of the creation naturally. It's muy fácil. Solo la presencia in el interior de tu cuerpo. It is very easy. You just to uh, you just have to maintain the presence inside your body y mantén esa presencia en ese estado estable y magnificente que realmente eres. And keep that presence stable in the magnificence of who and what you are. Y despacio levantamos las manos y las llevamos delante del pecho and very slowly we raise our hands and we keep them in front of our chest. And the most important thing is that your infinite being is kept inside Your breast inside your sacred forest. Y aleja tus manos un poco y piensa en el cielo azul. And separate your hands a little bit and think of the blue sky. Tus manos se separan un poco, pero tu conciencia se expande al infinito. Your hands may separate a little bit, but your consciousness expands into the infinite. Y desde ese infinito acercamos las manos y llevamos ese infinito al interior del pecho, al interior de este bosque sagrado. And from the infinite our hands go closer to the breast and go closer to the sacred forest. Observa tu ser infinito en el interior de tus senos. Observe the infinite being inside your breast. Y de nuevo abrimos las manos al cielo azul. And again we open our hands to the blue sky. Infinitamente lejos and we go infinitely far away. Acercamos las manos, we get the hands closer, y pensamos infinitamente profundo, and we think infinitely deep. Abrimos las manos, Infinitamente lejos. We open our hands and they go infinitely far away. Y traemos ese infinito, infinitamente profundo. And we bring that infinite, infinitely deep. En este proceso, observa cómo cuando alejas las manos, tu ser infinito realmente se va al infinito. En las manos, tu ser infinito realmente va al infinito. Acercamos las manos y observa cómo realmente vas infinitamente profundo. And When we get our hands closer, observe how we really go infinitely very deep. Al centro de cada cell, to the center of each cell. Al centro de cada chromosoma, to the center of each chromosome. Al centro de cada atom. To the center of each atom. Al centro de cada quark. To the center of each quark. Hasta el infinito vacío, pero no vacío. Until the infinite emptiness, but not emptiness. Y observa como ese infinito profundo es puro. And observe how that deep infinite is pure. Pero sobre todo, ese espacio infinito está lleno de amor sin condiciones. But above all, that infinite space is full of unconditional love. De nuevo vamos al cielo again we go to the blue sky muy lejos very far away para tu ser infinito no hay límites there is there are no limits for your infinite being y desde ahí trae el chi de la creación And from there Bring the chi of the creation al interior de tus senos, inside your breasts. Y tus senos se llenan de chi universal. And your breasts get full of universal chi. Y se llenan de amor sin condiciones. And they get full of love that knows no conditions. Hasta lo más profundo. And it goes deep and deep. Y desde lo infinitamente profundo. And from the infinitely profound and deep De nuevo vamos al cielo azul. again we go to the blue sky el cielo azul hermoso y amoroso. and observe the blue sky which is so beautiful and so loving Regresa trayendo el chi que lo crea todo y que lo transforma todo. And now you bring the chi that creates everything, that transforms everything. Penetrando, penetrando la piel, penetrando los tejidos. Penetrating, going through the skin, going through every tissue penetrando cada célula, penetrando cada átomo. Going through every cell. Going through every atom. Trayendo chi puro. Bringing pure chi. Y sobre todo trayendo amor sin condiciones. Uh, above all, bringing... Unconditional love. De nuevo al cielo infinito. Again we go to the infinite sky. Expanded profundamente lejos. And expand deeply far away regresa trayendo de forma muy natural este chi para transformar todo and come back bringing in a natural way all this chi that is able to transform everything penetra tus senos and penetrates your breasts en todos los niveles, in every level, in every layer, y penetra tus senos a través del tiempo, and penetrates your breasts throughout time. ama tus senos no solo ahora, amalos toda tu vida, and love your breasts, not only right now but love them all your life observa ese amor penetrando observe how this love goes through una vez más al cielo infinito And you go more to the infinite being. El chi al de los senos. And we bring, we come back by bringing the infinite chi inside the breasts. That Above all, bring this unconditional love profundamente, deeply, en todo espacio, en todo tiempo, in every space, in every time. Recordamos esa canción que nos cantamos a nosotros mismos. And we remember this function that we tell ourselves. Te amo. I love you. Te amo tanto. I love you so much. Estoy profundamente llena de amor y de julio, en chi. I am deeply full of love, of Hun Yuan Chi. Siempre te voy a apoyar. I will always support you. En mi interior todo es tan hermoso. Inside me everything is so beautiful. Y quédate ahí. And all of you. Ese es tu gran poder, tu amor infinito. This is your great power, your infinite love. Despacio, bajamos las manos al ombligo. And slowly, we, put, we lower our hands to the navel. Y observa tu dantien bajo entre el ombligo y la baja espalda. And observe your lower dantien between your navel, And the lower back. Y mientras observas tu dantian bajo observa todo tu cuerpo pero más allá observa toda tu vida And while you observe the lower dantian observe your whole life Y observando toda tu vida. And by observing your whole life, Nos cantamos de nuevo esta canción. Perdón. Nos decimos de nuevo esta canción, la, la letra de esta canción. We tell ourselves. The lyrics of this song. Te amo, te amo tanto. I love you, I love you so much. Mi interior está completamente sano. My inside is completely healthy. El hermoso Hun Yuan Chi está profundamente en mi interior. The beautiful Yuan Chi is deeply inside me. Siempre te voy a apoyar. I will always support you. Todo mi interior es tan All my inside is so beautiful. Siéntelo. Fíjate. manteniendo, manteniéndote conectado con este gran campo de conciencia, relajamos las manos a los lados. Keeping yourself relaxed and connected with consciousness filled, we separate the hands and put the hands on both sides. Y despacio levantamos una mano. And slowly we raise one hand. Delante del pecho, In front of the chest, in front of the breast. Y vamos a comenzar a hacer círculos con la mano. And we're going to start drawing circles with the hand. Y mientras hacemos estos movimientos, vamos a recordar que estamos en este gran campo de conciencia. And while we are doing these movements. We are going to remember that we are in this big consciousness field. No eres tú, no solo is tú, no solo soy yo, somos todos los seres, conectados, unificados. It's not just you, yourself, it's not just me, myself, we're all the beings connected, unified together. Y juntos somos más fuertes. And together we are stronger. Y todos juntos llevamos la mano hacia adelante. And all, we all together put our hand to the front. Y luego a la izquierda. To the left. Hacia atrás. Backwards. Hacia la derecha. To the right. Delante. Forward. Hacia tu izquierda. To the left. Atrás y siente atrás de ti. Backwards and feel. Behind you. A tu derecha. To your right. Enfrente. To the front. Y continuamos. And we continue like this. Y observa este campo de conciencia moviéndose alrededor de ti. And observe this consciousness field moving around you. Cubriéndote. Covering you. Protegiéndote. Protecting you transformándote transforming you es todo el campo de conciencia moviéndose al mismo tiempo is all the consciousness filled moving at the same time y mientras la conciencia se mueve mientras el campo de conciencia se mueve el chi de la creación también se mueve and while The consciousness, the chi of the consciousness field is moving, the chi of the creation is also moving. Rotando, girando, turning brown, girando, turning brown. Y despacio vamos subiendo la mano. And as slowly, We are lifting our hand. Y observa como alrededor de ti se empieza a crear un tornado. And see how around you there is a tornado. There is a tornado. Girando. Spinning around. Todo alrededor tuyo se transforma. Everything around you is being transformed. En cada círculo, todo es más puro. And in every circle, everything is pure. Llevamos la mano arriba de la cabeza. Now we raise our hand to above our head. Seguimos girando. And we continue spinning. Y nuestra conciencia pura abre la puerta del cielo en la parte más alta de la cabeza. Y Y este tornado comienza a entrar por la parte más alta de la cabeza. And this Starts getting in from the top of the head. Girando. Turning around. Spinning. It's It's a multiplied power. It's exponential. It's an exponential power. Girando. Turning round. Y mientras va girando lo va limpiando todo. And while it is turning around, it is cleaning everything at the same time. Por el interior de tu cerebro. Inside your brain. Por el interior de tus ojos. Inside your eyes. Por el interior de tu nariz y tus oídos. Inside your ears and nose por todo el interior de tu boca, cada diente, cada muela, inside your mouth, every single tooth, girando, turning around, spinning, limpiando, cleaning, purificando, purifying, por todo el interior de tu garganta, going inside your throat, por todo el interior de tu cuello. Inside your neck. Penetrando tus vértebras cervicales, penetrando Penetrate, tu tiroides. Penetrating your cervical vertebra, your thyroid gland. Limpiando. Cleaning. Purificando. Purifying. Transformando. Transforming. Este tornado viene profundamente al interior del pecho. Este tornado es going through your inside. En el pecho, las vértebras torácicas, los pulmones, el corazón. In the breast, your thoracic vertebra, your lungs, your heart. Este tornado poderoso penetrando. And this powerful tornado is penetrating, going through, limpiando, cleaning, transformando, transforming. Este tornado entra al interior de los senos. And this tornado goes through very deeply inside your shoulders, al interior de tus mamas el interior de tu bosque sagrado inside your breasts inside your sacred forest somos todos unidos, unificados profundamente en el interior de tus mamas we are all unified profoundly connected together inside your breasts penetrando penetrating limpiando Cleaning, transformando, transforming, purificando, purifying. Observa este gran campo de conciencia girando el junio en chi en el interior. Observe this big consciousness field spinning the chi inside your inside, inside yourself. Y tu ser infinito dice con. Toda la confianza. And your infinite being says with all the trust that you know. Hua San. Hua significa transformación. Hua means transformation. San significa disperser. And San means to disperse y todos aquellos tejidos se transforman. Y all those tissues, all the tissues are being transformed. Porque ahora están transformándose a un estado de amor infinito. Because now estamos are being transformed to an state of infinite love. Y mientras hacemos estos círculos. And while we are doing these circles. Vamos a enfocarnos en la información de Hua que significa transformación. We're going to concentrate on the meaning of Hua that means transformation. Y mientras observas este tornado girando en el interior de tus pechos, And while you observe this tornado spinning inside your chest, decimos Hua. We say Hua. el amor infinito transformando bring the infinite love transforming gua. Gua. Gua. cuando hagas hua penetra tus senos when you say, when you do hua penetrate your breasts con todo tu poder with all your willpower with all your power Y ya todo está bien. Now everything is well. Y el tornado sigue girando. Y the tornado continues spinning. Por todo el interior de tu abdomen, por tu hígado, tu páncreas, tu vaso. All over inside your abdomen, inside your liver, your pancreas, your spleen. Todo tu sistema digestivo. All your digestive system. Tus riñones. Your kidneys. Todo tu aparato reproductor. All your reproductive system. Tu vejiga. Your bladder. Girando. Goes round, spinning. Penetrando. Penetrating. Transformando. Transforming. Purificando. Purifying. Y profundamente este tornado entra por tus caderas. And deeply this tornado goes inside your hips. Por tus piernas. Throughout your legs. Por tus pies. Throw out your, your feet. Penetrando. Penetrating. Transformando. Transforming. Purificando. Purifying. Observa cómo en cada círculo todo se limpia. Observe that with each circle, everything is cleansed. Y profundamente... El tornado sale por los centros de los pies. Y muy deeply, el tornado leaves through the center of the feet. Y relajamos la mano al lado. Y we relax the hands, putting it, putting the hand aside, to the side. Y observa tu cuerpo nuevo. observa observe your new body ya todo está bien observe your whole body observe how everything is all right y saca las manos por los lados y los brazos con las palmas hacia adelante And now you stretch your arms and hands to the sides, and the palms are facing forward. Y todo este universo. And you embrace all the universe. Todo este campo de conciencia. And you embrace all this consciousness field. Abraza todo este chi de la creación and you embrace all this chi of that creation and you embrace all this transformation al and bring it inside your lower tantia and now we place the hands on the navel y nos quedamos ahí confiando Trusting Todos juntos vamos a decir tres veces John Linton. Y all together, we're going to say Junio Alinton three times. Junio Alinton es la expresión más grande de transformación. Junio Alinton es la biggest expresión de transformación. Hacemos juntas tres: una, dos, tres. Uno, dos, tres y ya Despacio, relajamos las manos a los lados. And very slowly, we relax the hands and y put them to the side. Y antes de abrir tus ojos, and before you open your eyes, siempre recuerda, feel and remember lo poderoso que eres. The powerful that you are. Recuérdalo especialmente antes de irte a dormir. Remember it, and especially remember it before you go to bed. Y justo al momento de despertar. And just when you wake up. Y en ese momento, observa cómo tu ser entero. Ya está perfectamente bien. And remember that moment that your whole body is perfectly well. Dejando nuestra atención en nuestro interior, despacio abrimos los ojos. Y putting the attention inside us. We very slowly open the eyes. Vamos a relajar los dedos de las manos y de los pies. We relax the fingers, the toes. Y damos masajito en nuestro um, cuerpo. We massage a little bit our body, especialmente para despertarlo de este estado. Especially to wake up, to wake it up from this state despertar nuestros órganos sensoriales And we massage our sensory organs. y nos damos un abracito a cada uno de nosotros y no sé si querida Anjue quiere abrirla la, los los micrófonos para decir